Imagínate. Mi reina y Además, Uf. no puedo hablar con la prensa, ustedes saben Las partes que están detrás de la prensa, por favor, colaboren con el silencio Por Amén. favor sí. Sí. sí Mi amor, son ocho, ¿en cuál está en él? de la primera de ¿no? Ah, está ok ah, gracias. Miguel, muchísimas gracias por la información Gracias, mi reina sí. Muy amable tan bella. Sí. Seguimos activos Se parece la mujer que yo quiero un poco... Ey, ey, pero fíjate Esto se está grabando, papá ella dijo que no la graben, pero ya vino donde estaban todas las cámaras. ¿Qué hacíamos? Grabarla sin querer. No, ella no dijo nada malo. Seguimos en vivo, reconocidos. Ne, señores. Esto es en vivo desde la fiscalía de Santo Domingo Este. Se está llevando a cabo la audiencia de Rochi RD. Vamos a ver qué va a suceder. Se tomará hoy la medida de coerción. ¿Qué harán los jueces? Recordarles que allá debajo hay un arsenal, hay un grupo de personas dándole apoyo a Roche de una manera indescriptible. No sabemos, pero ellos dicen que ese es su líder y viven diciendo, es mentira. Ey, esa es la palabra clave de ellos. Reconocidos, net seguimos activos. Aquí lo dijo TV Show con Willy Reyes. Check it out. <risa> <¿Quieres> más? Pero no, para <risa> que para que lo vean Mirad, mirad, yo me puse este abrigo dije porque iba a llover. Ahora me estoy ah, yo ah, quemando. Eso es lo que tú quieres que te presenten en la cámara, Míralo ahí. Ukaviú. Yo necesito de Dile algo de lo que está pasando hoy Bueno, estamos acá para conocer realmente medida de coerción del exponente urbano Proch y RD Estamos, como pudieron ver, eh, tratando de organizar el espacio para que la prensa Porque acá hay bastantes medios de comunicación dando seguimiento a este caso ¡Vale, las imágenes correspondientes y sobre todo algunas palabras de Rochi que todos estamos en espera de estos. Hace unos minutos, cuando él iba a entrar a la audiencia, este dijo que él es inocente. Entonces nada, vamos a ver más adelante los resultados de esta medida de coerción acá en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Es bueno destacar que fuera en los alrededores hay decenas de personas ya posicionadas que asistieron en apoyo, entre ellos fans, y amigos, para presentarse acá en apoyo al artista urbano en este momento tan difícil. <tose> <tose> Thank <laughs> you.